Eh, yo tengo una gatita que se llama Romina que así va a cumplir dos años conmigo. Es muy simpática, muy parlanchina. Habla con todo el mundo. Es pues muy consentida, cuando la adopté era muy bebé y tenía pulgas en los ojos y en todas partes Y me di cuenta que tenía que llevarla rápidamente al veterinario La llevé y tenía su, la punta de su colita rota Entonces me dijo el veterinario que así la dejáramos porque iba a sufrir más y si tratábamos de enderezarla Es muy divertida, jugamos a que tenemos un show que se llama de la Romic Show, donde hay entrevistas, espectáculos, música en vivo y marionetas. Pero también tiene un puesto de aguacate porque es emprendedora. Y le gusta mucho ir al baño porque cuando va al baño y hace sus necesidades, corre para todos lados y está muy feliz. Es que es de la Romic Show. Laika, disponible en App Store y Google Play. Laika. Laika.